Hola fiperos, yo soy Cerecero y ya tenemos el nuevo equipo de la semana. Es un equipo delicioso, delicatessen. ¿Quieren conocer el equipo de la semana número 24? Vamos a verlo. ¿Qué equipo de la semana? Vamos a empezar por Zlatan Ibrahimovic, que oh my god, qué jugadorazo. La tercera vez que aparece en el equipo de la semana, sus estadísticas son de miedo total. Dio un partidazo contra el Lapeyms ahí en Francia, lo que le dio el lugar en el equipo de la semana. También tenemos a Carlitos Tevez, el Timao, Apache o como le quieran decir. Este jugadorazo está ahora en Argentina, está con el Boca Juniors y jugó un partidazo contra el News All Boys. Metió dos asistencias y un gol. Nuevamente nos acompaña Thomas Miula que metió un golazo allá en Alemania, la bajó de pechito con dos marcándoles y se una chilena impresionante, es una locura de gol, búsquenlo en internet, vale la pena verlo y nuevamente está en el Team of the Week. Y el otro jugador que es una belleza que esté acompañándonos nuevamente, eres tú, si tú te estoy hablando a Ti Yung, la Yundowski, nuevamente está en el equipo de la semana, es su segunda aparición. Di un partidazo contra el Moreirense, metió una asistencia, metió un gol de penal también exquisito Le mandamos un fuerte abrazo de los estudios Pipásticos, te lo mereces Layundowski A todos estos jugadores nos acompañan jugadores increíbles Así que ¿qué esperan? ¡Abrir packs! Aquí en Pipásticos siempre regalamos algo en el equipo de la semana Pero esta vez nos volvimos auténticamente locos Tiramos la casa por la ventana Vamos a regalar tres Layundowskis, tres tres Layundowskis y un Zlatan Ibrahimovic en forma. Si sí, lo escucharon bien, es una locura total. Tres Lewandowski y un Zlatan Ibrahimovic en forma. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A lo largo de la semana vamos a realizar retos en nuestro Facebook, en donde vamos a sortear a los Lewandowski. Son retos diferentes para que se lo puedan llevar. Tienen que completar estos tres retos o participar en los tres retos para que puedan ser acreedores a poder participar por Zlatan Ibrahimovic. Así que esténse pendientes en nuestras redes sociales porque ahí publicaremos todos los retos. Eso ha sido todo por este equipo de la semana, el número 24, es un equipazo Fiferos, si les sale alguno de estos jugadores en packs por favor avísenos con un comentario aquí abajo, yo soy Cerecero y recuerden los Fiferos, cuando todo es tu culpa, FIFA la vida.